Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Stranger Deep ¿Vale? Día 1, cuarto día que jugamos a esto Vamos a ver, ya hemos muerto un par de veces Así que bueno, vamos a ver Estamos buscando ahí también a alguien para jugar mañana En online, cooperativo El Barça de aloe, te protege del sol Eso está muy bien, todo esto hay que descubrirlo chavales que estamos ahí muy verdes en este juego Y nos puede venir todo muy bien Todos los consejos y todo que, que me podáis dar Pues serán bien recibidos cocinar final mejora lo bien que te alimentas con comida preparada Venga, vamos a ver Luego los ganchos, eso nos puede venir bien Vamos a ver, tenemos ahí la bebida de coco Ok A ver, ¿qué hora es? O sea, menos 5, vale, está amaneciendo Necesitamos más agua eso estaría bien Y bueno, pues no sé A ver si amanece Y vamos a cortar algunos árboles O algo Dale <ríe> Madre mía que no le doy <ríe> Se te pega Pues nada, me voy a cepillar esta palmerita Esto tiene coco Sí, tiene coco Pues vamos para arriba Ok Cuidado con estas que son muy altas y nos podemos caer y nos podemos hacer daño Vale A darle Vamos a ver chavales Que nos dura el hacha Venga vale, Necesitamos lo de las sogas y tal Que nos puede venir bien El ramaje de palmera, vale Para las sogas, para las cuerditas Ya sabéis A ver si quiere romperse esto Madre mía, chaval Ahora Buah Bueno ¿Y esto que ¿No se puede romper? No Esto nos pasa Que nos da una más que hojita de palmera Bueno Ahí Ahí, supongo No tengo espacio ya Muy bien Pues muy bien Bueno, los troncos sí los podríamos Arrastrar, supongo Ahí <risa> eh, Por aquí mismo Vale. Iría ya para beberme el coco, diría yo. Venga, vamos a, a recolectar este coco. No llego, no, al coco desde aquí. <ríe> pues nada. Vamos a ver. Luego uh, podemos haber probado también en tercera persona. Lo mismo se queda. Guay también. Venga, esta le voy a echar abajo también. Se ponga como se ponga. La palmera. Necesitaríamos más palmera joven, yo creo Para las hojas fibrosas esas, para las cuerdas y tal Pero bueno Vamos a ver Vale Lo <ríe> no parto Seis Seis golpes le he dado Se ha partido un poco, pero no del todo ahí. y ahí tenemos palitos, ¿vale? Bueno otro coco por aquí Trae para acá el coco Ahora vamos a soltar por aquí un coco movida de coco Vacía, vale Uf, cuántas cosas tenemos, chavales mm, No sé si soltar palos por ahí o algo Lo mismo la, la fogata Sí, tiene palos, tiene palos Bueno, yo se lo suelto por aquí Vale Palo Mantener para soltar Baja de palmera también A ver Con el rollo de, de, de dejar pulsado, tío Esto molaría cambiarlo, pero bueno Venga, otro palo, fuera Vale Ahora me pondría este Aquí siempre la sombrita, eh Hay que tener cuidado con eso A ver cómo vamos Bien del sol, bien Venga, vamos a soltar el coquito este Uno por aquí Que no se me vaya ahora el quinto pimiento Cachilla más Y ahí mm. Y ahí Vale Y... Uf, no sé si darle con esta 76 Venga, vamos a probar Ya, vale lo recogemos Vale, con este hay que pegarle menos golpes Con el hacha, un par de golpes nada más y lo recogemos Ok, para beber el agüita De coco Ok Venga Y ahora Ponemos este Este está vacío, pero bueno, hay por ahí otro A ver Como lo paso para ah, Aquí, ahí Bebida de coco Usar Y ahora el r ¡Ay, qué rico! ¿Cómo vamos? A ver si podemos rellenar más ¡Ah, este está vacío ya! Pues... Lo suelto Este me lo bebo Tampoco Vale Ahí Este sí está muy rico Ahora romperemos A ver si no pierdo los cocos Ahí Y ese me lo bebo Vale, mm, vamos a ver. Mismo me da tanto comer coco. No sé yo si será bueno. Me <ríe> recogemos. Los cocos vacíos, estos. Y vamos a ver dónde los puedo soltar. Que luego los pueda recuperar, claro. Aquí, a ver. Ahí, vale, cuatro coquitos. Pues... Que luego con eso también nos podemos hacer más, más cosas, ¿vale? Vamos a ver, herramienta El lato de leña, la soga estamos ahí un montón de cosas sea primitiva, martillo primitivo, lanza primitiva Tenemos que hacer más cositas de estas ¿Esto que era, tío? Una soga y tela, tela no tengo <risa> Poca cosa, no veo ahí Ligero El gancho normal Podríamos hacerlo, ¿no? Con dos palos Ven, vamos a buscar los palos Ahí Le doy aquí Y fabricar ¿Para qué quiero el gancho? Alguien sabe ¿Qué hago con él? Se colocar Algún... No sé, ¿lo irá en la barca? No sé dónde tengo la barca. Ahí. No. No parece que. Que me deje colocar el de este, ¿vale? No sé esto. Vale Ancho no. Cuidado con el. Con el sole. ¿eh? Vamos. Va. Pues no puedo, tío. Un estante Un estante ¿De que nos pide? ¿Tres qué, tío? No tengo ni idea Tres tablones Tres troncos Ahí hace mucho calor A ver, a ver. No, parece que troncos no, ¿eh? Y palos tampoco ¿eh? Ahora me... lo mismo son No sé, chavales <risa> Estoy perdido el estanque No ¡Dop! Tenemos que fabricar cosillas de estas, eh, tío Gancho sin medida, pero no puedo hacer nada con él Luego podríamos hacer el gancho ligero Con una soga Luego también estaría bien esto El cerco de hoguera tendríamos tres palos O sea, tres, tres piedras, ¿vale? Malo es la... El sol Está fatal la cosa Y de piedras también Por lo que veo Venga, aquí hay una piedrita veníamos de ir cogiendo también Un tío sofisticado Para construir Vale Con este, el hacha primitiva Voy cogiendo esto Las fibrosa que nos vienen bien, vale Vengo esto, me lo llevo para allá, para la Allí otra piedrita Eran tres Así que bueno Tenemos que poner la sombra pero ya Vale Voy por aquí Vamos Vale Hay que buscar la hoguera <ríe> Si la encuentro Hoguerita <ríe> Madre mía la hoguera Aquí cerquio de hoguera A ver Ahí, fabricar Vea, Y colocamos Vale, y subimos a nivel de artesanía Todo lo que sea Construir no viene muy bien Vale, el destilador de agua Buah, como no viene eso, chavales Me faltaría la tela, tío Ay. Ahora podríamos hacerlo la ver con el peto Pero claro Necesito la cuerda Anillo de supervivencia las chapas o algo, tío. No lo sé. No, nos mejor un bidón o algo, yo creo. Ahumador de carne. El telar. Cuatro cuerdas. Estación de tablones. La fragua, madre mía, chavales. ¿Cuándo llegaremos a la fragua? No lo sé. Si llegaremos algún día. Yo creo que deberíamos hacer un montón de soga. Pero lo demás que no... Tridente también estaría bien. Con un... Y la tela también la podríamos fabricar, tío. Ostras. Jope. ¿Cuántas cositas? Bueno, voy a buscar un palito, ¿no? Ahí. Tridente. Tridente de pesca a fabricar Ok, ya tenemos ahí un tridente <risa> Para ir a pescar, supongo, deberíamos de, ¿no? Uf, lo de la calor no vea, ¿eh? Eso que, que estamos aquí en el sol, tío O sea, en la sombra, perdón ¿Qué hago, tío? O Echamos más palmeras abajo Ahí tenemos las plantitas Cangrejito Vale Pero vamos a ver el... Esto lo voy a tirar por aquí Fabricar o construir algo Vale, muy bien Este me lo, me lo equipo Evidente A ver Bueno Hay que pillar el puntillo esto Ahí Ensartado. Y luego ver Si lo podemos Cocinar Cerco de hoguera, como no... Vale Pequeño Cangrejo macho, no sé si lo podremos cocinar aquí directamente En la fogata De todas maneras, tengo que encenderla y tal Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Qué hago? Lo suelto El cangrejo lo voy a perder Que <risa> tengo ya muchas cosas Lanza primitiva Voy a perder esto. Esta es la de esa, ¿vale? Primático. Que vaya tela la última vez con los prismáticos mm. Que Qué suelto. Martillo de momento no lo voy a utilizar, tío. De momento no lo sé. Y... Bueno. La fibra ahora la soltaré. Todo esto me puede servir. Bueno, el SPF ese. Tío. Necesitaría lo de vera o yo que sé, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> voy a morir otra vez. ¿Acertar la fibrosa No, lo necesito, tío. Esto un montón de las fibrosas, ya os digo. Vamos. La hacha primitiva. La palmera no necesitamos. Me voy a investigar algo por ahí, por el. por el agua va a comer el tiburón A ver si mejoramos un poquillo A ver si puedo saltar un peleón o algo, yo que sé Y a ver cómo llevamos lo de... Buah Ahí aumenta, pero... Podría hacerse unas NASA o algo Va. Dando vuelta aquí en la isla Pero bueno, no, no veo nada Ahí tenemos Nuestra barquita Tendríamos que ir a, a explorar a algo, otra isla Yo que sé Supongo Soy menú en este juego, eh Lo digo En el 7 days to die si me defiendo Pero en este... Todavía es. Eh. ¡Una tortuga! Una tortuga, ¿dónde está? La pierdo. ¿Por qué tengo de eso? He perdido la tortuga. ¡Ostras! El mero. Y una raya. No le puedo hacer nada. La tortuga. No. Que no, me hago, eh. Pensaba que iba a poder atrapar Pegarquero. arquero no puedo, ¿por qué? Ahora sí Pero porque se lo he lanzado El tridente, vale, lo mismo tenemos que lanzársela Sube, que nos ahogamos, <ríe> bandoleros. <ríe> Madre mía ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a recuperar ahí un poquillo, parece Aquí, sumergiéndonos aquí en el océano <risa> Vale ¡Eh! Una serpiente marina, bueno, está tan pacífico A ver si pillamos algo por aquí Más pase de arquero Vale, voy a subir un poquito Recupero aire ¿Y ¿Pillamos algo o no? No veo nada, la verdad Sigo hundiendo aquí vilmente. Eh, saca. Oh, si sí le. Qué difícil, eh. Ojo, el pez. Eh, que viene el pez, escorpión yo tiene. Uf, hemos fallado. Bien, bien, bien. Le hemos dado. <ríe> ¿Qué me ahogo. Peleo. Que paga el peleo. <ríe> Lo dije que iba, iba a pescar un peleo. Bien, bien No sé cómo vamos Aquí no hemos encontrado nada, sí. nada, lamentablemente Bueno, vamos bien Refrescado aquí A ver la, la tortuga, a ver si con el caparazón ¡Dale! ¿Se ha esclavado o no, tío? Tidente Tengo esto mucho sensible ¿eh? Lo pierdo, tidente no ve, no ve, no ve, no ve. No, no, no. Lo tengo, no. Creo que lo he perdido, eh. <ríe> no tengo yo el tridente. ¿Se lo lleva la tortuga o qué? Tridente, ahí. ¡Ah! ¿Dónde está el tridente, tío? Que lo pierdo. ¡Me, me ahogo! Perdemos el tridente Bueno, me podré hacer otro, supongo Madre mía llevado está <ríe> ¡Dámelo! A ver, luego hay que acertarle muy bien Si no, no No lo recoge 4 y 27 Tengo 6 y tal A ver si cocinamos algo, ¿no? No se si oye la Gaviota sin premio, eh, bueno, supongo si recogemos ...roquita... nos puede venir bien, vale podría encontrar algo más Pero como veo que no hay tendremos que ir a investigar Ok Palos tenemos un montón en base Así que bueno Luego esto no vendría bien Hay que ir ya recogiendo aloe, ¿eh? ¿vale? A ver, el palo no, pero esta sí. La palmera joven sí le voy a dar. Para recoger más fibra. Ahí. Venga. fibrosa. Ok. Venga, más lo es. Para luego para el sol y tal. Y no vemos nada, ¿eh? ¿Este paquera, qué era, tío? A Google no me. No recuerdo para qué era la búgula Bueno Vamos recolectando Pensaba que los cajones íbamos A soltar más cositas Pero por lo que veo Tiene poco recorrido Tiene poco No hay nada por aquí Ah, es verdad que elegimos una chica Esta vez Ok Vamos para allá Refugio estamos ya ahí chunguillo voy a tener que encender la hoguera si encuentro el... lo de encender el auto de leña ahí están los cocos muy lejos no, debe de andar ¿no? <ríe> de la hoguera a ver tronquito vente para... ahí, ahí está vale, lo encontré no puedo cogerlo porque no tengo espacio. Muy bien. Un montón de esto, tío. Bueno, la antorcha tampoco vendría mal. Pero como no puedo hacer. No tenemos tela. Necesitaríamos algo de tela. Ostras, hacha sofisticada. Azada para plantar y todo. Arco primitivo, tío. Tendríamos que hacerlo ya, el arco. Macho. O la soga. Oh, ya se está encendiendo el farolillo. No. Algo hecho más. <risa> Saltar el hacha. No. Vamos a estar dando cosas por aquí, pues si no... La verdad que ahora no voy a pescar tampoco Vale Así que bueno A ver si cojo el hacha Que la pierdo Tienes para que me hacha El hato de leña Están de allá ahí la La hoguerilla Ahí Están expulsado Y ahora dale mucho que los dito Ok Venga, estupendo este le voy a soltar más cerquita por aquí Ahí Que le daría a lo mejor con el tronco Y me lo lleve para adelante Y ahora vamos a ver Si puedo Vale No Necesitamos algo más ahora para Y el cangrejo donde lo sorté, tío Buah. Aquí <ríe> ¡Qué madre mía, eh No sé si tengo que pelarlo o qué con el o hacer ahí el, el cerco. En principio veremos a ver. Mm. Cinturón también me gustaría, tío. Trampa de lazo, ojo. ¿A qué bien no vendría eso. Bueno, bueno. Pero un respeto esto es lo que necesito. Pero claro. Necesito la. Ahora la. La soga Dos de cuatro nomás nada de palmera y lo otro que no tenemos Yo con el pescado a la mano Ula, la voy a soltar. Es que tengo nada más que dos, afibrosa Ay, mira, el peleón, Creo que no debería sostener esto Nos vamos a pinchar Por lo suerte Pequeño cangrejo macho Este creo que también, sí Porque tenemos que poner esto Y a ver el cangrejo Cangrejo Desollar Vale, hay que mantener aquí pulsado el cuadrado para desollarlo Para que nos dé la carne Ahí Ahí desaparece, vale Y el perleón Aquí Desollamos también Que nos dé canecita rica Vale tenemos dos de carne. Lo voy a equipar, ¿vale? A ver si lo puedo hacer. Sí. Uno. Vale, eh, tío. Eso es lo que yo quería. Y ahora, venga, a ver la soga. Mal asunto, tío. Necesitamos lo de la yuca. Y las palmeras, jóvenes. Corre. Bueno, como estamos de agua, chavales? <ríe> estamos en destilador de agua. La otra vez hice un destilador de... De agua, de lluvia, está muy bien, tío La vera, madre mía De cosas que tenemos ahí sueltas En el suelo, ¿vale? Algo no, necesito esto Pero luego la yuca no... Esta no se rompe, tío Buah, más fatal de agua Me suelté yo los cocos Busca ahora los cocos Estos son los vacíos, ¿vale? Bueno, vamos a pegarle aquí Vale Recojo este Y recoge este bien Ha subido lo de la cocina, lo mismo ha... Se ha cocinado ya Hay que estar atento que si no No, no, de momento creo que no Nos tiene que avisar ¿Vale? ¿Recoger? No, no, no, de momento no Se está ahí cocinando, ¿vale? El farolillo lo podría poner por ahí también, macho Para alumbrar algo Vale apagar farolillo aquí para que el hombre algo yo que sé ahí cocobación de no lo he puesto yo averigua el pipi <ríe> eh la carne esta la tenemos lista vienen los murciélaguillos aquí me vendría bien un, un arquito tío <ríe> Venga, me voy a comer esta. Encontrar agua, claro, ya, ya. ¿Ahora qué me ha pasado? Vomitando. Madre de mi vida. Buah, chaval. A ver. Deshidratación, vale. Buah. No encuentre el coco. Yo cuento un coco ya. No encuentre lo del suelo. Ahí. Con Coquito, hombre Nos deshidratemos Jope, macho Qué difícil este juego, eh Vamos a ver Hay que soltarlo Equipar el... Ahora se me va Uno Y dos Recogemos Vale Y bebemos Vale Y este lo suelto Luego tengo que hacer el destilador, tío Como sea Vale. Y es que si las palmeras grande me dieran más fibrosa, podríamos sacar la fibrosa de algún lado. Pero es que no sé. Suelto aquí la bula, ¿vale? Y bueno, vamos a dormir, yo creo, y... <ríe> Necesitaría más, más soga. Pensando que la hoja es lo que más no sé, más difícil tengo ahí a primera vista. Esto de chapa, lo mismo, hay algo debajo. No, ¿y dónde puse los otros resto de chapa? Ni idea. Ahí se me va a quedar. <ríe> bueno. Mmm, carne pequeña, cocinada. ¡Ah, vale! Me comí la que no era cocinada. Vale, vale. Claro, ya entiendo, tío. Me comí la que. No, la cruda, ostras, tú. Y lo mismo era la del pez león. <risa> Vamos a ver. Este tengo que. Supongo que desollarlo también, ¿vale? Soltamos aquí. El pez arquero. Me pongo este, el cuchillo. Y lo desollamos. Ok. Da la carne Casting eh, Me tengo que equipar La carne Mediana, eh Y colocamos Vale La fogata va a la mitad, pero bueno Y luego Quiero ver aquí esto Las piezas del autogiro, a ver Y la batería Voy a coger Para verla Simplemente es de una máquina, pero no puedo hacer con ella nada, ¿no? Ni nada. Vale y la batería igual, piezas de una máquina voladora. O sé sea, que tenés la del autogiro, totalmente, vale. Bueno. Eh... Abro aquí. Suelto la batería. Y... y suelto las piezas del otro giro, ¿no? A ver. Chila, no, cajón de madera. Ahí, están está guardadas. Vale, vale. Voy a para asegurarme, ¿vale? Vamos a esperar a que se haga la carne mediana. ¿Y cómo vamos? De ser, vamos otra vez fatal. No Sean problema, ¿eh? Chavales. Hay que hacerse lo de la destilación, tío. El coco destilado ese leche que le han dado la otra vez lo hice muy bien porque encontré tela pero trampa de lazo para pájaro es que me pide tres sogas tío mi problema son las sogas Mancho no sé para qué se utiliza esto de momento no podemos tampoco todas estas cosillas que me gustaría hacerla Estilador tío, esto estaría... estamos el coco ese, tío. A la cocina, bien, bien. Tenemos el coco ese ahí. No tengo coco, ¿no? De momento no, pero vamos, tengo ahí en... El refugio unos pocos. Estamos aquí un coco de esto. Ahora cuando esté eso lo recogemos. Venga. El, el coco ese ¿Cómo me lo hice yo el coco? Todo esto el destilador de agua Pero vamos, la soga, la tela Buah Muy difícil, eh De momento para mí <ríe> ya a ver las fraguas, a la de piedra, no bueno, necesito hacer más herramientas de piedra de esta yo que sé Este igual Venga, ¿a ¿qué le falta esto? poquito Carmas, coco Seguro que los tengo por ahí sueltos y tal O en la... sí, en la, en la lancha también suelte alguno Aquí tengo uno, ¿eh? ¿Mi tormenta Venga, recojo el coco y. Y vamos aquí a, a recoger la comida, ¿vale? Aquí. Que todo esto también nos interesa. Luego la, la fogata también la podemos extinguir, ¿vale? Que tampoco. Y meterle algún palillo. Uno, dos y tres. Ahí. Reponemos. Dos y tres. Ya está a tope Vale, bien ¿Qué más cosita ¿Cómo contra el agua? Todo el día igual, eh Todo el día y toda la noche ahí con el agua Madre mía Uno y dos Recogemos Ahí Y bebemos Este lo suelto y me lo voy a comer también le voy a pegar ahí con el hacha. El otro se me va rodando. Ve. Dame el coco. Buah. Uno. Dos. Y tres. Y para mí, yuca. Pero esta es que no se rompe la yuca, esta, tío. Si se rompiera. Falta una, ¿eh? Aquí me deja golpear. Vale, vale. Pues hacemos soga. Ya ves, que necesitamos un montón de sogas, tío. En verdad. Lo que no quiero es reventar mi hacha. Bueno, pienso que vamos a dormir ya, eh Pero vamos, que necesitamos más copos. A ver, ahora cuando ya amanezca y tal Vale, pues cogeremos alguno más, supongo Mira, aquí tenemos otro Vale, no me tengo que subir ni nada Y mejor Estas palmeras Hombre, es que vienen bien porque se reponen los cocos Y la verdad que nos interesa Está el coco ahí Está para acá Vale. A ver. Esta parece que tiene por aquí también. A ver. Está ahí, ¿no? Que no le veo ahora. Ahí, ahí. Recoger. Bien. Y luego aquí lo podríamos partir bien el coco, supongo. Eh... Aquí usar. Ok. A ver lo que me dura el hacha Bebida de coco, recoger Necesitamos mucha bebida, ¿vale? Venga No sé ni la hora que es Buah, a las 2 y 34 de la mañana Este le va a dar un lerele De no dormir ¿Vale? Y de sed, igual, está más fatal Pues nada, a beber Agua de coco, ¿vale? Muy rica Este... Me gustaría cambiarlo a ver, bebida de coco No me dice que esté vacío ni nada Ahí, a beber Vale Bebida de coco Usamos Y bebemos ¡Ostras! No volveré a comer eso, nunca dice A ver, ¿qué le ha pasado este, muchacho? A lo mejor hemos bebido demasiada, ¿eh? No sé Diarrea, bueno, bueno, bueno, bueno. <risa> qué cachondeo es este. Madre mía. Ay, ay, ay. Dios, que sé. qué sé. Que me como para la diarrea. Encontrar agua. Claro, ahora con la diarrea. Pues macho. Encontrar agua, dice. No te vale el agua de coco. Nada, es que tenemos aquí vendas. Para tratar el sangrado la brújula y luego las raciones Esta la voy a coger Aunque la... Entonces tenemos? Tenemos tres Esos dos ahí, ¿vale? Venga, me la llevaré La de esta me hará falta seguramente Uy, O igual serán los cangrejillos o algo Bueno Está es la cosa fatal, chavales me lo he comido, ¿vale? <ríe> el coco A ver si puedo soltar aquí La venda Claro, las tengo equipadas y ahora no Necesitamos el cinturón de herramientas, chavales Para acceder más rápido ahí a nuestras cosillas Venga, la venda la suelto aquí Y ya no nos deja soltar más cosas ¿Vale? Solo tres objetos y, bueno Esperaba algo más de Despacio de pues nada, el refugio No sé si hacerme otro refugio o algo Pero bueno, vamos a dormir, ¿vale? Ok Hola, Morci sí! ¿Cuánto tiempo, campeón? Un saludo, Un saludo crack Y bueno Y vamos a guardar por aquí, ¿vale? Estoy buscando gente para jugar aquí Al extranjero de este Para mañana Y... ¿Qué hora es, tío? Porque no... Guau, De agua más estamos otra vez, chavales. Así no se puede vivir, tío. Deshidratado. A las 4 y cuarto. ¿Y por qué no ha dormido del tirón este hombre? Madre mía. Yo para mí que sorte los coco por algún lado. <ríe> Madre mía, como voy ya de luz. Madre mía. Mediana de comida y vamos bien, creo. ¿Y la chaca, ¿Qué pasó con mi hacha, tío? Si me habrá roto. No me... Ah, no, lo llevo en la mano. Vale, vale. Me había asustado. A lo de vera. Luego el pipi, no me acuerdo para qué era. Ni cómo utilizarlo. Parece que era para hacer antídoto y tal. Pero no estoy seguro. Bueno, bueno. Poca cosa puedo hacer por aquí, eh. La vida de coco vacía. Eso sí tenemos. <risa> Tenemos aquí bebida de coco vacía a saltar Vale Un montón de coco vacío Y es que no hay nada por aquí Yo creo que me vi ahí, eh A investigar por ahí con la Con la lancha, otra cosa no nos queda, tío No como la ración? Mira que me la como, eh No sé, voy a guardarla Tengo que darle aquí a la palmera, ¿vale? Hacer más soga bueno, Necesitamos ahí también el cinturón, tío Para ir cambiando De herramienta y tal De He hecho, la vegetación Deja mucho que desear, ¿eh? Es cartón-piedra total, ¿eh? <ríe> Venga, otra palmerita Que va pa'l Aquí Vale, cojo la fibrosa yo voy con el faro pues es que no se divisa nada esta que tío la de la hecha abajo digo para construir y tal vale para que me suba y lo de la construcción supongo pues nada ok no sé cuánto le queda a la, a la hacha Ahí a trabajar A darle al tronco ¿Vale? Ok te hay que darle aquí Aquí lo yo el rama de de palmera Hay que cogerlo Ahí todo llenito de hojas de palmera Ahí Daría la, la fibrosa Me gustaría saber si hacéisla de, de otra manera Porque las palmeras no nos dan Solo nos da la palmera joven y, y la yuca Nos va fibrosa Y parece que ya está amaneciendo Así que, bueno Esto ya recogimos los cocos Y parece que hay otro bueno, Es que necesitamos agua Tengo esto demasiado elevado, creo Dame... Ok, ahí hay otro. Esto es lo bueno de tener palmeras, pero... Necesitamos destilar agua. En el, en el anterior vídeo sí logré destilar agua. Pasa que me mató el veneno, creo. Bien. Cogemos ahí, ¿vale? Otra cosa. Coquito. al coco, oiga. <risa> Ahí lo de la loe vera. Más soga necesitaría ya, os digo. Pero bueno. Y nos vamos ahí. Nos vamos a investigar o algo así. Soltaré aquí el luz y yo qué sé. Vale. La fruta de yuca, de yuca se puede cultivar y todo. Vamos a soltar. La soga sé que me hace falta para algo, pero... Jopeta Vale, los cocos me los voy a llevar Esta herramienta me la voy a llevar Y la soga No sé, tío Seguro me hace falta Este aquí lo harto o qué Y la reacción Ya que me la como, eh Ahí Venga, parece que nos hemos recuperado bastante Con ¿eh? la reacción y todo eh, Pues nada, a grabar otra vez De acuerdo ¿Dormir? no, vamos a guardar Ok Y dejaríamos el vídeo por aquí Y en la siguiente Pues iríamos a investigar, ¿vale? Aquella isla, por ejemplo, que tenemos por allí a lo lejos O lo que sea, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos Un saludito a Peñita nos vemos la próxima. Feliz fin de semana para todos. Feliz viernes. Chao, chao.